Estamos en la comunidad san cayetano de cañada san rafael luque hay muchas necesidades muchas personas muchos niños en esta comunidad y ancianos que están pasando carencias en varias áreas de 14 años de covario de hoy no baños y en arreo por de guay no y la Pozo ciego mía voy a ver la y baño y nada que Ando de ve y allá solo hina semana se de los más pobres. y a A mí me gustaría la mejora de mi baño para que pueda manejarme más bien. Me faltan muchas cosas y para que pueda vivir mejor. Y le falta piso, le falta azulejo, le falta pared. ...porque se derrumbó todo. También eh, tenemos la problemática que se refiere al agua... ...que inunda en varios lugares, en varias, varias zonas de nuestra comunidad... ...eso acarrea muchos tipos de, de inconvenientes de salud también para los niños. El agua, como ves, acá entra mucho. Acá nunca termina el, el barro, el agua. O que hua ya se a ver, se inunda por eso yo tengo esa casita arriba y el tema de mi baño necesito con urgencia verdad porque el pozo ciego ya está lleno y no tengo cómo mandar hacer sería un regalo muy bueno muy lindo para esta comunidad poder llegar a tener esos baños modernos bien terminados para los, más por los niños y por los ancianos que hay en esta comunidad esa ayuda bueno, va a beneficiar a la calidad de vida a... Ahora visitas Las capacidades económicas nuestras no son las suficientes, no abastecen y necesitamos la ayuda que nos puedan brindar.